Bien. Vamos a escuchar que usted nos tiene hoy. Carolina Medina con ustedes. Muchísimas gracias, amado, y a toda la gente que ha estado con nosotros desde tempranas horas de las mañanas, de 7 a 10. Mire, nosotros queremos en este momento eh, puntualizar algunos aspectos de lo que hemos venido observando en torno al Ministerio de Salud Pública, que lo hemos dejado descansar porque la gente realmente lo que está ahora es en política y si se quiere hasta se ha olvidado el COVID en la República Dominicana. Nosotros vimos unas declaraciones del señor ministro, el señor Cárdenas, donde informaba nada más y nada menos que él no ha recibido una sola prueba, de las tan anunciadas que hiciera el oficialismo, o el candidato del oficialismo, más bien. Eh, vamos a poner este corte, eh, y le decía yo a los muchachos acá detrás de cámaras, que muy guapo el señor ministro, de aceptar una entrevista con Alicia Ortega para quedar mal parado porque no supo qué responder. Las que vinieron de China, que trajo el candidato eh, del partido de gobierno, ¿esas están aprobadas? Nosotros, nosotros no las recibimos nunca. Nunca las recibimos. ¿No las recibieron y entonces quién las está aplicando? ¿A dónde están? Bueno, yo no sé si ellos sometieron la, la marca porque ni siquiera la conozco. O sea, hay una cantidad importante de pruebas que fueron traídas tanto, tanto por el PRM como por eh, el PLD. Se supone que hay un control, se supone que hay un control desde el Ministerio de Salud Pública para recibir... Estas pruebas y que sean distribuidas, ya es sea que, en los hospitales. Es que ellos lo entregaron directamente, el PRM, según dicen pero dirigentes del PRM. Es que no pueden pasar pruebas sin la aprobación del Ministerio de Salud pues Pública. Pues el PRM no depositó ninguna pero prueba, Pero tampoco Carolina. el PLD. O sea, tampoco el oficialismo, eso no, es lo que él pero dice. Estamos, estamos, ok, estamos hablando del PRM. No me saque la procesión por otra calle. Mira, estamos hablando. Sí, porque... Mira, amado, estamos hablando de que el ministro de Salud Pública sencillamente dice, no recibí las pruebas. Yo lo que pregunto acá es sencillo la pregunta. ¿Dónde está el control que se supone que debe de tener el Ministerio de Salud Pública para garantizar que las pruebas que se están realizando, ya sea a través de los hospitales que hayan sido entregadas? a través de los centros privados, que se supone que eh, solo están autorizados tres laboratorios, me parece, en el país, y algunos centros hospitalarios que se definieron para que se realizaran las pruebas. Yo me pregunto, por ejemplo, acá en San Francisco de Macorís, aparte de los centros eh, de los laboratorios privados, ¿dónde más se están realizando pruebas?, y sería importante tener la información. Si aquí en la Provincial de Salud se están haciendo, si usted cree que esté contagiado de COVID o que tenga algunos síntomas o que haya estado en contacto con una persona que tenga el virus, que haya dado positivo, ¿dónde usted va? O sea, no tenemos la información, al menos en lo particular, como, como medio, como comunicadora que estamos al día de todo lo que sucede. No he visto para nada ningún tipo de orientación a nivel de las entidades de salud de nuestra provincia. Señores, nosotros estamos hablando de que se supone que una cantidad importante de pruebas realizadas en semanas, aquí mismo lo vimos en San Francisco, que ustedes han hablado de eso, Francis y Amado, con lo del Palacio, pero también hemos visto en Santo Domingo una cantidad de pruebas que se, entira, que se encontraron tiradas en las calles y otras que luego de que se realizaban las famosas pruebas rápidas que se realizaban en centros privados daban un resultado contrario al, del, al principio. Lo que pasó en Pimentel, por ejemplo. También. O sea, ¿qué garantía hay de que si usted se realizó esa prueba, usted dio negativo o dio positivo, y cuál es la realidad de la misma? Más allá de esto, ayer estuve observando la rueda de prensa acostumbrada del señor ministro. Y me quiero limitar a una pregunta muy interesante que le hiciera una de las periodistas. Señor ministro, nosotros hemos estado viendo que todo el mensaje desde inicios del COVID es el distanciamiento, es la no aglomeraciones. Y le preguntaba de manera directa con los partidos políticos de todos los bandos, oficialismo, oposición. Caravanas, meetings, ¿Qué se está haciendo en esa dirección Desde el Ministerio de Salud? Para evitar, o sea, le dicen a la gente No te aglomere, no salga No tenga reuniones sociales De compartir y demás Pero entonces se permiten las de los partidos políticos Ahí andan todo el mundo abrazándose Como si nada estuviera sucediendo También informaba el Ministro de Salud Públicas Que se iban a apretar las medidas O a arreciar ¿Qué más se podría hacer para evitar esto que está sucediendo? Que desde el principio se viene informando, no aglomeraciones, uso de mascarilla, toque de queda. Pero todo continúa normal, más allá del toque de queda, que luego de las 8, eh, ya no se puede salir. Pero en el día, la vida en República Dominicana es normal. O sea, nosotros vemos, nos cansamos de decir, los, las galleras los supermercados, los bancos, o sea, solamente hay que pasar cuando salimos de acá de Telenor y ver cómo está la entidad bancaria de la esquina. Nosotros solamente tenemos que ver los diferentes videos y ni decir de las reuniones políticas masivas que se están haciendo. Nosotros nos preguntamos, o sea, ¿cuál es el sentido de todo esto? Y humildemente yo pregunto desde acá, o sea, ¿cuál es la diferencia de una y otra?, o sea, que realmente, señores? Solo me quedan dos minutos, pero yo quisiera saber Yo quisiera saber qué realmente se está haciendo en la República Dominicana para contrarrestar el tema del COVID más allá de las, del toque de queda a las 8 de la noche. ¿Tú crees que si el PRM hubiese aportado al país 40 mil pruebas o hubiese aportado al país 5 o 2 mil o lo que fuera, no lo hubiese anunciado con bombos y platillos? ¿Pero ellos lo anunciaron por, por todos ¿Lo lados? Lo anunciaron, pero no hicieron la actividad pública. Esa respuesta que no, no, pregunta Fulvio la, la tiene pero que le eso que tú firmacos, dices queda en la nebulosa y al final no se sabe si realmente se entregaron o no porque ahora va a venir no, no, eso. Es que no queda va a venir nebulosa, el regateo de no que no queda la entregaron en la nebulosa, primero sí, firmado segundo en video tercero en foto ahí está todo en todos los hospitales del país fueron entregados tú no te diste cuenta que se, habla, se habló de los insumos los insumos de bioseguridad y se iba, iban Franklin, iba Fulvio, uh -huh. iba un grupo de dirigentes importantes a los hospitales y lo entregaban y se hacían fotos y se publicaban, pero la prueba nunca se hizo, se hizo eso. Entonces sí, hay, sí, que ver, hay, que sobre, hizo. hay que ver, hay que ver sobre los hechos eh, qué es verdad y qué no. Sería qué importante percepción, que qué percepción ese levantamiento fútil, qué es percepción no, es que, y es qué no nos están opciones. vendiendo. Pero entonces lo que la pregunta es que quiero dejar aquí, señores, yo cierro el tema con esto. ¿Qué se está haciendo en República Dominicana para contrarrestar el COVID? Y podría ser hasta una de las preguntas que nosotros hacemos diariamente, que la gente nos diga y nos ayude en lo particular, que me ayude a saber ¿Qué se está haciendo en República Dominicana para contrarrestar el COVID desde el gobierno? Porque la permisibilidad que hay aquí, eso es una bueno. cosa de loco. Muchas gracias Carolina Medina por tu tema. Vamos a escuchar una llamada que tenemos. Claro, se, se, cayó, pues. se cayó. Se cayó. Bueno, en... Hay sí, una buenas. llamada, ok, adelante. Buenos días. Adelante, buenos días. Sí, sí, bueno, ¿cómo está el estudio? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. ¿Y usted cómo le va? Sí. Yo muy bien. ¿Quién, habla... nos ha... ¿Quién nos habla y de dónde? Le habla Lorenzo Solara. Sí, yo como Lorenz. Es que él como Lorenzo, que me cambia la boca. Lorenzo, adelante. <risa> Vamos adelante, a ver qué Lorenzo. trae hoy Lorenzo. Mira, eh, estoy felicitando a Francis por ese comentario tan, tan franco y sincero. No lo había visto tan franco y sincero como <risa> lo hizo hoy. En la ah, mañana, ¿verdad? Pueblo de Amilton. No, no, el de, el no, de esta no. mañana. estoy Hablando de la mañana temprano. cuando sí, tú sí, Quieres sí. sacar a, a, a, a No me meten lío con Lorenzo. No me meten lío con ¿Lló, Lorenzo. ¿Lló, ló, ló. Adelante, Lorenzo. ¿Lo ¿Quieres sacar de contexto? Cuando se referían al caso del narcotráfico y a la población, cómo premia a la gente. Ya, tú estás aprendiendo demasiado. Cómo premia a la gente a las personas que, que han estado involucrados en el, en el problema del narcotráfico, señores. El hombre serio. Francis presentó, yo presenté una candidatura a diputado. Francis, una regidor. Y otros que fueron premiados con el dinero. Nosotros no fuimos dominados. Las personas honestas, tenemos que llamar a la atención a la población. ¿Por qué no están siendo valoradas? Ahora, el otro día yo hice una intervención de una llamada donde personas se sintieron muy heridas y muy y Muy irritada, hay cosas que hay que llamar a la atención, señores. Hay cosas que hay que llamar a la atención. Nosotros sabemos que el candidato a senador de la provincia Duarte por el PRM tiene un expediente y eso es irrefutable. Otra vez, y nosotros, y nosotros lo vamos a mantener siempre. Oye. Y que Amilcar Romero es un hombre, no, no, no, no, no, no podemos volver con lo mismo. Y de Amilcar Romero. Pero, L -L Lorenzo, pero Lorenzo. Lleva un lo... expediente de qué? A Lorenzo, Lorenzo, Lorenzo claro, ¿un no expediente de qué tiene, Lorenzo? No, Lorenzo, ¿un expediente de qué tiene? Él no te oye ni si te, te va a que, oír. Tú estás que... picado porque tiene 62% ese senador. Yo sé que irrita este tema. Te lo no va a tener que chupar. Te lo ¿No? va a tener que chupar ese senador, Franklin Romero, senador. De por eso nos vemos. Esta provincia o arte. No, ok, ok. Eh, te, te tengo que corregir Si tú vuelves algo. a tocar el tema, no te vamos a recibir la llamada. Porque, mira, porque ya está bueno. Yo, mira, creo, gracias, yo no lo además, creo, con el perdón. Precisamente estoy hablando de la no de para una Espérate. cosa así, para otra ¿Sí? Sí. Yo no. Creo, yo no creo que un tema debatido aquí con un amigo, ex alumno en el caso mío y querido por mí, mi colega, pero no, pero no aproveche las circunstancias para no, no, hacer eh, daño, repetir manzano. lo mismo y hacer sí, daño. No Y además, manzano, si tú tienes el expediente, tráelo para nosotros revisarlo. Y no, si vuelves a tocar el tema, Vamos a sí, la era. llamada y yo mismo no, voy a mandar no, no, no. a que te corte. Y, yo, yo. y yo, yo le voy a decir algo a Lorenzo. Una llamadita Cuando habla de temas de, de cosas oscuras, no. Franklin Romero está más clarito que nadie. Es diputado al Congreso de la República Dominicana y pero, su pasado. No, pero, pero por, eso, no, no, por, no, por eso no, porque no claro, Pablo Escobar no, fue claro, no, eh, no diputado en hablado. Colombia. Sí, no. no estoy justificando lo de Lorenzo, pero no podemos decir que porque Franklin diputado? sea diputado. Está, está libre de todo pecado no, pecados porque él va Pablo a Escobar la idea. fue diputado en Colombia no, no, pero claro. Escúchame, o sea, escúchame que tampoco lo podemos comparar con Pablo Escobar no, no, que no era el sal de la, la droga de que hay gente Digo, que el, se, o sea, no, que el, se el, el delincuente bueno, se de la ese, la droga más en, grande. el PRM, Yamil, era, era, era director distrital de, tal, de, de asfone, bueno no, precisamente tenemos el PLD el PLD fue que destapó esa caja de grillos solamente para denostar al PLD al PRM que le lleva a puntos misericordia. No ¿Vamos, te... vamos a, a una llamada telefónica. Buenos Adelante, buenos días. ¿Bueno, buenos días, sí. sí. Pero, pero si hay uno que no puede hablar de nada, de nada se llama Lorenzo, porque Lorenzo lo no que es un trapo. No vamos el debate no es por ahí. No, no estar vamos denotando imágenes. Le corregimos eso a él y no permitir tampoco que otra gente lo haga. No, imposible. Bueno, señores, vamos. Vamos, vamos a continuar. Vamos a ver el WhatsApp. Lorenzo, no es fácil. ¿Qué? ¿Cómo anda el WhatsApp? No, no, no, vamos a cambiar de tema. La gente va a hacer que nos cierren. Y... <risa> Eddie Stone dice lo siguiente: no llamas, Los ánimos. Tenemos una cambien. llamadita. Sí, no vamos llamas, a darle prioridad la gente. La llamada. Okay, Adelante. Comienzo, a la gente. Buen día. Buenos días. Sí, buen sí? día. Chinchero. Buenos, Aquí, días. Buenos, buenos días. Es muy bella tú. Dani de Brown. Gracias. Dani, ¿cómo estás? Dani. Está?